Hola, buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y me gustaría hablar sobre las implicaciones de un proyecto. Recientemente se me ha ocurrido un proyecto sobre el mecenazgo para jóvenes en localidades despobladas. El caso es que este mecenazgo es un mecenazgo de seguimiento para que los jóvenes puedan encontrar un trabajo y además sean guiados a través de todo el proceso. Cuando tienes una idea al principio solo tienes la visión general y todo se ve muy bonito y todo se, se ve viable cuando solo tienes esa visión pero cuando intentas meterte en los detalles, intentas ver todos los entresijos del proyecto y todo lo que puede conllevar entonces cada vez se ve más imposible. Es como el ejemplo que pone mi tía de caminar la muralla china, que si quieres caminar toda la muralla china no puedes centrarte en el final, sino que tienes que ir paso a paso. Es muy complicado, si no das el primer paso, terminar la muralla china, pero tienes que empezar por algún lado. Este proyecto de mecenazgo, además, lo que busca es la igualdad de género, dado que en el sector en el que estoy eh, hay pocas mujeres y eso se puede deber a que mi sector es machista. Entonces lo que se busca con ello es la igualdad y además que los jóvenes puedan ser introducidos. Cuando me refiero a jóvenes me refiero a personas entre 20 y 30 años porque la verdad que las personas de, de menos de 30 años no considero que sean personas mayores. También nos centramos en el seguimiento de las personas y los jóvenes para evitar que estos jóvenes se vean perdidos en sus primeros años de carrera, que yo creo que son los más importantes para después triunfar eh, en un futuro. Si un joven al introducirse en el mundo laboral no sabe por dónde tirar, el resto de, de años puede que estén truncados y si sus primeros años como joven, eh, 20, 26 años, no ha encontrado una estabilidad, es complicado que más adelante lo pueda encontrar. Eh, también veo otro problema de que los jóvenes no puedan asentarse y no puedan encontrar un trabajo es que si no encuentran un trabajo y no encuentran estabilidad no van a formar una familia. Así que hay que apostar por el futuro de, de los jóvenes y pensar eh, también en, en nuestro futuro. Por ahora tengo que presentar una propuesta a mi empresa a ver qué tal es recibida y ya os iré adelantando más cosas sobre, sobre el asunto. Espero que vuestro día de Reyes haya sido muy fructífero. Yo pues bueno, pues me regalo un vídeo más y vemos a ver qué tal sale este 2020. Bueno, un saludo, me despido, hasta luego.